Estimado docente, tenemos que cambiar el sistema de marcación como parte de la evaluación del desempeño docente. Sabemos que nosotros trabajamos por resultados y hay formas mucho más efectivas para evaluar el desempeño y la labor del personal que educa a nuestros profesionales. Como experta en recursos humanos, sé que eso se puede hacer sin tener que estar hostigando o sancionando cuando el profesor está cumpliendo con su responsabilidad.